Entre noviembre y diciembre del 2021, Pulso puc publicó tres investigaciones sobre la salud mental de docentes de educación básica regular en el Perú. En líneas generales, lo que se encontró fue que durante el 2020, el primer año de la pandemia, la incidencia de estrés, ansiedad y depresión que reportaron estos docentes fue mayor que en años anteriores. Por ello, para esta tercera edición de Pulso Entrevistas, conversamos con tesania Velázquez Castro, quien fue una de las personas que participó en dichas investigaciones. Como psicóloga y docente universitaria, en esta entrevista nos habla de la importancia del bienestar socioemocional en el ámbito educativo y de la importancia de cuidar a los docentes, quienes luego se harán cargo del cuidado de los estudiantes. ¿Qué es lo que entendemos por bienestar socioemocional? El bienestar socioemocional tiene que ver con aquellas características, condiciones que permiten que las personas puedan sentirse bien consigo mismas y con el entorno en el cual se vienen desenvolviendo. Entonces, lo que hemos encontrado es que en el contexto de la pandemia se ha venido afectando el bienestar socioemocional en general de toda la población, pero principalmente de aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad o que, como en el caso del ámbito educativo, se han visto privados de toda forma de intercambio y el intercambio se ha reducido solo a la virtualidad y además en la que no todos han podido acceder. Por eso es que era sumamente importante para la Universidad Católica y para Pulso PUC, así como para el Ministerio de Educación conocer el nivel de afectación del bienestar socioemocional, en este caso de los docentes. ¿Desde cuándo se habla de bienestar socioemocional como un elemento importante para el aprendizaje en las escuelas? Justamente ya en las últimas décadas, en diferentes informes y reportes, no solo a nivel del Perú, sino a nivel internacional, se ha visto la importancia de que para poder aprender hay que estar bien. Si las personas, en este caso niños, niñas y adolescentes, los estudiantes en general, no se encuentran bien, no van a tener las capacidades ni las habilidades para poder aprender y recibir nueva información. Por eso es que es fundamental no solamente trabajar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino trabajar un conjunto de habilidades socioemocionales que en el ámbito educativo tienen que comenzar cada vez más a visibilizarse y a fortalecerse. ¿Qué tan recurrente es que se aborde la salud mental de los docentes como objeto de análisis o de estudio? Las diferentes investigaciones sobre lo que es el desarrollo profesional y el agotamiento emocional han encontrado que aquellas carreras que implican un contacto directo con la población, por ejemplo, profesores de educación básica regular, enfermeras, ¿no es cierto?, este, personal de cuidado, de los albergues, son personas que al tener un contacto directo con otras personas, que tienen que cuidar a otras personas, tienen un mayor desgaste emocional. Y por eso se ha desarrollado un conjunto de investigaciones que tratan de comprender... ¿Cuál es el nivel del de agotamiento profesional, el impacto en el bienestar socioemocional de del personal de salud, del personal de educación? Este, nosotros en la Universidad Católica hicimos un estudio con el personal penitenciario en 11 establecimientos penitenciarios en el Perú. Se ha trabajado mucho con el personal de salud, enfermería, médicos y también con el personal de educación. Es decir, se ha encontrado ya en los estudios previos que los docentes no solamente tienen el rol de enseñar, sino también tienen el rol de formar y eso implica cuidar, hacerse cargo, ¿no? Y eso tiene un desgaste emocional y una afectación al bienestar socioemocional mayor que en otro tipo de carreras y disciplinas. En unos pasajes del informe mencionan que la profesión docente está sujeta a mayores factores de riesgo de sufrir estrés. ¿Cuáles son las razones? Qué importante que podamos ahora centrarnos en lo que es la carrera docente en nuestro país. En nuestro país la, la carrera docente, especialmente de escuelas públicas, no ha sido valorada. Es una de las carreras que ha sido devaluada, no solamente por el Estado, por la sociedad en general, y además se ha visto siempre envuelta en debates, producto de cuestiones políticas y sindicales. Pero además, y esto es fundamental... Que el maestro, la maestra, nunca han recibido un sueldo que responda a los niveles de exigencia que tiene su rol como profesores de escuelas públicas en nuestro país. Y más aún si hablamos de zonas rurales, más aún si hablamos de situaciones, ¿no es cierto?, que exigen para los docentes una mayor, este, un mayor compromiso, un mayor nivel de involucramiento. Entonces, hay un conjunto de elementos que hacen que la carrera docente de escuela pública en nuestro país tenga en sí mismo un conjunto de elementos de estrés. Las estadísticas muestran que con el pasar de los años ha habido un incremento en la incidencia de estrés, ansiedad y depresión en los docentes, pero sobre todo hay una diferencia por género. ¿Qué reflexiones tiene en torno a ello y qué recomendaciones nos daría para abordar esta problemática? Los estudios que pudimos revisar y la información a la que tuvimos acceso el, el año pasado nos permitió reconocer que los efectos de la pandemia habían aumentado los indicadores de ansiedad de estrés y depresión pero que esos indicadores habían aumentado de manera diferenciada entre los maestros hombres y los maestras mujeres y eso tiene que ver con los roles de género en nuestra sociedad y con la carga laboral que han tenido las mujeres en el contexto de la pandemia. Recordemos que al trasladarse el espacio de la escuela a la casa, las profesoras tuvieron no solo que hacerse cargo de su rol como maestras, adecuándose a la virtualidad, sino también en su rol como madres ayudar a sus propios hijos en su proceso escolar, más hacerse cargo de las tareas del hogar. Entonces creo que la carga que han tenido las mujeres en el contexto de la pandemia ha evidenciado, ¿no es cierto? Y eso lo se nota en los indicadores que hemos podido recoger, mayores indicadores de estrés, ansiedad, depresión justamente producto de esta carga que han soportado las profesoras mujeres durante el contexto de la pandemia. ¿A qué se debe esta diferencia entre el número de servicios de atención solicitados por docentes mujeres y docentes hombres? ¿Se puede hablar de un subregistro? ¿Se debe a algún temor por parte de los docentes hombres al momento de solicitar ayuda? Lo importante de estos este, informes de evidencia que logramos obtener fue que pudimos cruzar la data de diferentes fuentes de información, tanto el Ministerio de Educación como de la Encuesta Nacional Docente como de los registros del MINSA. Y era sumamente interesante ver cómo en los pedidos de apoyo que el MINSA había registrado, el porcentaje de docentes mujeres que solicitan apoyo que solicitan ayuda para algún tipo de atención psicológica, algún tipo de este, atención a su salud mental, es significativamente mayor. Y eso corresponde a, a dos cosas que son fundamentales. ¿no? Primero, que este, en nuestro país la, las mujeres podemos expresar con mayor transparencia y con mayor comodidad las necesidades y los pedidos de ayuda que los hombres, y eso es parte de una socialización de género, ¿no? Este, es como que a los hombres les diera más vergüenza pedir ayuda, eso por un lado. Y por otro lado también se ha encontrado que, este, existen diferentes mecanismos para poder manejar las situaciones de, de estrés y de angustia que podían generarse ¿no? este, en el caso de las mujeres se solicita ayuda a un experto a un profesional y de repente a veces en el caso de los hombres esto queda como guardado como que eso no se habla como que no se considera un problema es parte de lo que son las condiciones laborales y no necesariamente se ve como una urgencia que, solic que necesita solicitar algún tipo de ayuda. Y en ese sentido sí podría haber un subregistro, pero que, explica, que se explica justamente a raíz de la socialización por género en nuestro país. Dentro de este análisis de la afectación a la salud mental y el bienestar socioemocional de los docentes, ¿Cómo incluir la trayectoria de su vida y la trayectoria profesional? Eh, creo que todavía ahí tenemos grandes retos, ¿no? O sea, cuando nosotros hemos hecho el estudio con las historias de vida, lo que hemos encontrado son situaciones a veces de condiciones migratorias terribles, situaciones de violencia, situaciones de abandono, de orfandad, de exclusión... Este Y creo que eh, tenemos que estar como muy alertas porque los docentes son aquellos que cuidan, que se hacen cargo de la formación de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, entonces tenemos que cuidar a quienes cuidan. Y creo que esta es una frase que puede ser fundamental para el trabajo que hemos hecho. Cuidar a los docentes es cuidar a aquellos que luego se van a hacer cargo del cuidado de otros. Y por eso es que es tan importante nosotros no le podemos pedir a nuestros docentes que por ejemplo consideren situaciones de violencia, estén alertas a los indicadores cuando hay una situación de bullying, de violencia en la escuela, cuando de repente ellos mismos o ellas mismas están atravesando una situación de violencia ahora en el contexto de la pandemia ¿cómo les podemos pedir a los docentes que puedan incorporar los temas de pérdida, de duelo sabemos que tenemos la tasa más alta de orfandad a nivel de la región cuando de repente muchos de nuestros los docentes también han vivido situaciones de duelo han perdido y no han tenido espacios para poder hablar sobre esas pérdidas sobre esos duelos sobre esas situaciones de tanto dolor y tanto malestar una de las recomendaciones que estamos trabajando y que planteamos también en los informes es que tenemos que ofrecerle a los docentes espacios para hablar sobre sus emociones espacios para hablar sobre cómo se vienen sintiendo, espacios en los que podamos detenernos un ratito a pensar y hablar sobre lo que ha significado la pandemia en cada uno de los profesores. No se trata de que ahora, el primero de marzo, hablen las escuelas, todos regresen y todos se aboquen a cumplir con los requisitos, ¿no es cierto?, de los contenidos y de las competencias de aprendizaje, sin habernos detenido a pensar Primero, cómo estamos, cómo estamos regresando, no somos los mismos, la escuela no debería ser la misma tampoco.